Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el vínculo entre el guano de murciélago y unos cogollos sabrosos. Para finalizar vamos a responder la pregunta que desde Sevilla nos hace Pedro, también relacionada con el guano, cómo y cuándo aplico el guano como fertilizante en mi cultivo. Hola Pedro, se puede mezclar con el sustrato o aplicar directamente sobre el suelo fresco o seco, o se puede preparar en té. También se utiliza en los riegos regulares de cannabis. Cuando es seco, se puede aplicar en el suelo previamente a la siembra o al trasplante. Ten en cuenta que es un acondicionador de suelos, ya que mejora el drenaje y la textura y dinamiza los procesos de descomposición y compostaje. Si la tierra está demasiado suelta, el guano la compactará, lo que permitirá la retención de agua. En cambio, si es muy densa, permitirá que el agua circule mejor. Se trata de un fertilizante de liberación lenta que proporciona nutrientes durante casi toda la vida de la planta. Se puede usar como un abono de cobertura, podemos aplicarlo directamente sobre el sustrato donde se irá disolviendo. Para una asimilación más rápida podemos hacer té de guano para añadirlo en los riegos, siendo especialmente beneficioso a partir de la primera semana de floración. Si se aplica diluido sobre las plantas ejercerá protección antifúngica. Puede usarse con seguridad tanto en exterior como en interior. Por lo general, este fertilizante se aplica en cantidades más pequeñas que otros tipos como humos de lombriz. No es recomendable cederse, sobre todo si se utilizan otros productos en el cultivo. Mejor quedarse cortos e ir añadiendo. Como ves, el guano es un producto muy beneficioso que además es fácil de aplicar antes y durante el cultivo. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo: elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, alimentación precisa para cada momento